Los estilos gráficos son un conjunto de apariencias. Debemos recordar que las apariencias se aplican en trazos, en rellenos y en efectos. Y es lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio. Muy bien, como ya es costumbre, tenemos gran parte del texto adelantado. Y esto es una Nouvelle Baguette Black. Ok, vamos a hacer nuestro panel de apariencia. Y ahora crearemos de entrada un pequeño relleno, que puede ser realmente este color que está aquí. Y de trazo, pues... Puede ser este verde que está acá, ¿no? realmente puede ser cualquier color, voy a quedar mejor con este azul que es un poco más llamativo. Unos 10 puntos, como para empezar esto está más que bien. Ok, les había dicho que los estilos se aplican en trazo, relleno y ahora vamos a ver un efecto. Y el efecto que vamos a colocar es en el relleno, efecto, estilizar y este garabatear. Simplemente vamos a dar clic en previsualizar para ver exactamente en qué consiste este efecto que está aquí. Yo puedo obviamente eh, modificar sus valores. Sí, eso ya depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Digamos que lo vamos a dejar por ahí. Y clic en OK. Nada más. Muy bien. El trazo, también le voy a colocar un pincel. Me voy a decir que al panel de pinceles voy a elegir este que está por aquí. Y ya empiezo a tener este tipo de efectos. Ahora, si gustas, puedes alternar un poco el relleno, cambiando de color a ver qué otras opciones más puedes tener. Hasta aquí, súper sencillo, nada complicado, recuerda que esto es un texto editable. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Activar el panel de estilos gráficos. Si no está activo en la parte derecha, te vas a ventana y vas a buscar estilos gráficos y simplemente clic y arrastras, automáticamente se va a incorporar dentro de este panel. Ahora, lo bonito que tiene estos estilos gráficos es que no importa realmente el tipo de texto con el que estés trabajando, como lo tengo aquí, simplemente lo seleccionas al texto, te vas a estilos gráficos y colocas realmente los estilos que a ti más te gustan. ¿Ves? Esto es fenomenal.